Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, familia. Les habla Ulises Rodríguez. Bienvenidos a los sorteos de la Lotería Electrónica.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 En Carolina usted podría ser el feliz ganador o ganadora de un premio de 200 mil dólares de Powerball. Repito, verifique su boleto porque si usted jugó ayer en el supermercado Pueblo en Carolina, podría ser la persona que se lleva un premio de 200 mil dólares de Powerball. Precisamente hablando de Powerball, este sábado tiene un premio de 229 millones. Mientras que para mañana viernes, Loto Cash tiene un premio de 1.500.000 dólares, que pueden ser tuyos, sin anualidades, al igual que la doble revancha que tiene 440.000 dólares.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 Regresa al instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. Regalando hasta 50 mil dólares al instante con más de 1.6 millones de dólares en premios para que hagas lo que quieras. Cumple tus sueños, gana cash, haz arreglos al hogar, date unas vacaciones y muchos premios más. Tienes cartones no premiados. Recibe otra oportunidad donde podrías ganar un viaje a Las Vegas. Solo registra tu cartón a través del app de Lotería Electrónica. Juega al el instantáneo de Monopoly de la Lotería Electrónica. ¡Raspa tu suerte con los juegos instantáneos y comienza a celebrar! Y nosotros rápidamente comenzamos con el sorteo de Pega 2. Boleto en mano, mucha suerte. Vamos a ver cuál es el primer número de Pega 2. Y es el 4. Repito, el 4. Segundo número es el 3. Repito, el 3. El número ganador de Pega 2 de esta noche es 4-3. El 43. Pasamos a Pega 3, favorito de muchos, busca tu boleto, que ya comenzamos a saber cuál es el primer número, y es el 5, repito el 5, segundo número es el 6, repito el 6, y tercer número es el 3, repito el 3. El número ganador de Pega 3 de esta noche es 566. El 563 Y concluimos con el Pega 4 Mucha suerte Puerto Rico Veamos los cuatro números ganadores Del Pega 4 Primer número Es el 2 Repito el 2 Segundo número Es el 2 Repite el 2 Tercer número es el 3, repito el 3 Y cuarto número es el 9, repito el 9 El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 2239 El 2239 Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy Para más información visita el enlace loterías de loteríasdecuartorrico.pr.gov Nos vemos mañana viernes a las 2 de la tarde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 worked up, riled up crowd, um, uh, effectively as a force multiplier, is something that I don't think any of us could have predicted. What did you see just now in that? That's what I wanted to know in watching this. I mean, someone with your trained eye, what did you see in the way this mob formed itself and then moved in on the Capitol, what we heard from members of the Proud Boys and these other groups about what they were doing there that day? They projected all this online before they even got there on January 6. We knew the, Plow, the Proud Boys had said that they were not going to be wearing their traditional colors. Um, we knew that they were going to be wearing certain color hats as demarcation areas, uh, were uh, using certain flags to as rally points. Uh, and at the, as the day unfolded, they were using military-style tactics, stacking, phalanx maneuvers, flanking maneuvers. Uh, so there was a small group of very highly trained, highly organized individuals that once again used the mob uh, effectively as a force multiplier. And so the video we just saw really justifies a lot of the intelligence that we collected and shared, In, in the days leading up to january 6 uh, but certainly contextualizes uh